El Museo del Horror En la ciudad de Saltillo existe una misteriosa casona Cuyo su interior es el hogar de diversos objetos sobrenaturales Una colección de terror y lo paranormal que provoca escalofríos A quien tiene la oportunidad de entrar a partir de aquí empiezan las esculturas del cine de terror, ahí tenemos a Kayako Saeki de la película La Maldición, nueva adquisición Eleven de sí. Stranger Things aquí tenemos a Michael Myers de las películas de Halloween, tenemos a Jason Voorhees de las películas Viernes 13, tenemos por acá la partida de la saga de South, esta ah, no, pues si quieres padrísimo. te la puedes poner no, para fotos no, no, no. <risa> Morgan de la película El Aro sí. Tenemos a Parker Crane Que aparece como la novia de negro En las películas de Insidious ah, sobre O sea... la noche del demonio Oye, ¿y esto lo mandaron a hacer? Sí, Sí, sí de hecho es, es funcional Solo que sí. le quitamos los resortes O sea, si realmente te la pones Y le pones todo lo que llevas, sí puedes sí, o sea, ahorita es está de exhibición Matar a no. alguien, sí. Es oh, para man. tronar cranes O sea, realmente funciona Ahorita no, porque sí. para eso se le quitó todo Para que esté de exhibición Wow, oye, pero este es un super trabajo. Sí, sí, está buenísima <risa> y bueno, lo pusieron en un gustito. Okay. Y por acá tenemos a Ana Anabel, y sí, sí, claro. esta también es nueva. Venía sentada. Iba sentada literal en una asiento <risa> Que y... para le tomaron video o algo así. Todo el no, mundo se tomaba Pero fotos todo el mundo para nosotros, nosotros no. Y allá mandamos a hacer un cuadro de la, la. Objetos de tortura armas y esqueletos nos hacen retroceder en el tiempo a la era del oscurantismo donde brujas y herejes fueron perseguidos para enfrentar a la santa inquisición tarot de las brujas que después con lo que adivinaban su futuro o veían qué es lo que iba a pasar etcétera aquí arriba tenemos algunas imágenes sí, de aquelardes del macho cabrío la palabra abracadabra por acá tenemos el eh, gabinete de las brujas donde podemos encontrar varias pócimas que ellas utilizan como sangre de niño ancas de rana polvos mágicos tierra de panteón tenemos aquí una um, planta que es una mandrágora, que la relacionan mucho pues también con la brujería, de hechicería. Sí. Tenemos por allá un búho o lechuza, que en México se relaciona mucho uh, este animal con las brujas uh -huh. porque dicen que se convierten ya sea en gatos o en lechuzas. Este está bien raro. Está mirad. padrísimo, ¿no? Nos, sí. nos dijeron que era un león, ¿verdad? Quién sabe que qué sea. Sabe? Oye, ¿Qué sabe? Que sí. Oye, que sí. Es Sí, sí, sí, es antiguo, antiguísimo. Ya, o sea, es un trabajo de textura, lo hicieron con un con pelaje de otro animal, sí. le dieron la forma de león, o sea, el pelo es bueno, las, los dientitos también. ¿Y se lo encontraron? Sí. una de antigüedades? Es que vienen aquí, o sea, no vamos bien, oye, tengo esto bien raro, no, mira, te lo ven. Está <risa> es buenísimo, sí. Es como un león chiquito, de verdad. Sí, sí. ajá Tendremos, tenemos una mandíbula de tiburón, sí, mira. Y este es la, esta es la raíz de mandrágora, ¿verdad? Ah, sí. Se formaban los, como cuerpecitos. ¿Y estos por qué tienen los tobillos y si ¿Se los tallaron? No. ¿Son, ¿Son, ¿Qué, qué son Supuestamente son uno de oso y el otro no recuerdo de qué. Pero son piezas que compro y... Sí. Uh -huh. Sí, sí, porque los colmillos están muy afilados. Uh -huh. eh, bueno, hay muchos tipos de brujas, pero esta sala nosotros decidimos representarla con la bruja de bosque, que uh -huh. es esta de aquí, por eso la vemos llena de tela, llena de, de musgo, eno. de heno, ajá, de ramas. Esto que está aquí, pues es el caldero. famoso caldero de bruja, junto con el famosísimo sombrero de bruja. Arriba podemos ver el pentagrama, ah, que se programa. relaciona mucho también con la brujería y la hechicería. Las se escobas. dice que si la punta está hacia arriba, están haciendo el bien, y si la punta está hacia abajo, están haciendo el mal. Alrededor podemos ver todas las escobas de las brujas. Las escobas, los, o sea, los palos de las escobas y estas ramitas y el bastón de la bruja están muy cargados de energía porque fueron sacados de un lugar que aquí se le conoce como el Bosque de los De este lado tenemos algo muy distinto. Tenemos todo lo de la Santa Inquisición. Estas son armas que utilizaban para torturar a las brujas. Esa es una silla de picos real. Sí, esa lo la mandaron a hacer. Ajá. Sí. No más. Sí. Es o sea, esto sí de... no te puedes sentar, la verdad, sí, no, sí lastima no. muchísimo. Sí, sí lastima, Sí, porque están bien filosos estos. Sí. ¿No? ¿Hay, hay algunos, por ejemplo, del Museo de la Santa Inquisición, que están en estas sillas, pero sí te puedes sentar porque todos los cabos están como al mismo nivel. están muy juntitos, entonces Ajá. se hace una base. Pero estos, no no, esos no, no, no, no, te sientas y no, olvídate. Yo creo que así era literal, ¿no? Sí, Ajá, sí, sí, es sí. Es que lo mandamos a hacer lo más parecido posible. Por ejemplo, ese, si tú lo cargas, este tiene el peso real. Real. Oh, no creerlo uh -huh. Todo funciona, todo, todo. El peso real. Es <risa> todo todo no, no, no funciona. <risa> O sea, ¿y si lo han dejado caer? Sí. Es que está súper pesada la hoja y pues corta. Ah, está muy pesada, sí. Por claro. cualquier cosa. Si acaso son hojas de aluminio, sí. que representan. Puedes tomar en una, si quieres. ¿Están pesadas? Sí. Un poquito. sí, sí en, en aquellas épocas medievales, en serio uno debería ser un hombre de verdad, sí. ¿verdad? <risa> Porque <risa> no es nada fácil andar trayendo espadas y saberlas usar. ¿Será eso y como 25 kilos de peso en todo lo demás o más? No tener la agilidad, la fuerza, la contundencia y las sacaban como si palitos un palito Sí. nos sí. pues va a hacer ver muy fácil en las películas sí. ¿no? van así una y otra y no, no, eso es pesado la sala de las brujas nos abre el camino para el lugar en donde se invocan a los espíritus una mesa con una ouija en el centro nos recibe y nos invita a conocer la pared de las tablas cada una de ellas tiene su propia historia y su grado energético. Algunas han sido utilizadas en escalofriantes sesiones. Más representativo de México, okay. por ejemplo la Llorona, o la niña, la que sí, se hizo sí. super viral, que salía como que en un pasillo, ¿verdad? Sí, en un hospital. Ok, esta es la Llorona, dices. No, la, esta acá es la Llorona. Esa. Ok, y aquí esta y es... es la niña fantasma. Ah, la que salía en el pasillo. Sí, ajá. Esta es una plancheta, esta uh -huh. se utilizaba muchísimo antes que la ouija uh -huh. eh, Se colocaba bajo un papel, aquí un lápiz Y la medium. o la persona que iba a contactar, colocaba las palmas de sus manos aquí Y ya se empezaba a mover Y lo que dibujara o escribiera era lo que, te, ajá, lo que te quería decir la en plancheta, eso no lo conocía, fíjate Sí, se llama escritura en automática? automática Es para... Escritura automática uh -huh. Se utilizaba antes que el tablero ouija Okay. no, no, no a Aquí tenemos una oh. pequeña parte de nuestra colección de tableros Ouija. Por ejemplo, todos los que vemos de color negro, bueno, para empezar, este es el tablero original, la Ouija original, okay. la que está patentada por los hermanos Parker. Todos los que vemos de color negro son para atraer más a las entidades del bajo astral, a las entidades obscuras, etcétera. Cualquier tablero, solamente pueden participar máximo tres personas. Una aquí, una aquí y una acá. De este lado se dice que nadie puede participar porque de este lado se coloca la entidad con la que estás contactando. Este, nosotros tenemos este tablero y ese de ahí sí. que se carga con luz negra para poder estar en, las, en, en los lugares ajá, en todos oscuros y sí. se sigue viendo. También tenemos ese circular que eh, con ese eh, pueden participar más de tres personas Este... ¿y ¿Este es como mandado a hacer o así lo...? No, así, lo, todos son donados Todos, wow. todos son donados Este es de cuero de animal Se le llama ouija sí. portátil Porque tú la puedes doblar ah, Y sí. te la llevas a donde quieras Aquel Bien. de arriba se quemó y en una transmisión de la nada le salió es fuego Todos los hemos utilizado en las transmisiones sí, que todos. hacemos sí, Bueno, pero aquí quedó Ah, Ese fue el que comentaron que cuando se atacó, ¿no? También. Uh -huh. Nada más le quedó libre el adiós, que es cuando Vélez cierra la sesión. Sí, sí se prendió. O sea, estaba bien y de repente uh -huh. entonces se De hecho Vélez se quemó la plena mano. Estábamos o sea, en plena sesión y del centro surge así una llamada. ¿Y no les daba miedo? Pues ¿oh, sí. <risa> <risa> <risa> No, este... no ellos no nada y ver sí se quemó toda la mano porque esto es manejar energías completamente sí así es y tener un equilibrio ustedes muy sí, fuerte no para poder hacerlo, hacerlo. porque no cualquier persona puede estar haciendo este tipo de cosas esa de allá abajo este nos la trajimos lo que es esa y esta uh -huh. nos la trajimos desde Pachuca Hidalgo esa la curaron el la curó el obispo negro con esa. sangre ajá ni la puedes cargar pues además sí. esa en es exceso esa esta estaba la en una lápida ya, ya sentí que es de mármol no sí, sí. esa estaba sí. en una lápida fue mandada hacer especialmente para una lápida. Wow. Y esa huija gigante nos la donó el Obispo Negro de la Catedral de la Esta, Santa Muerte y esa el Esa que les donó, la uh -huh. que nos merecían. Sí, sí, esa la donó al Museo del Lago, También ya lo utilizamos. ¡Wow! Sí. ¿Dónde puedo ver todos sus videos? Eh, pues en YouTube y en Facebook, Museo de, este, de Ah, tiene el... De este lado tenemos a... Bueno, les cuento un poco acerca de la historia de la casa. Sí. Tiene, pues, 280 años de antigüedad. Cuando nosotros mm. llegamos aquí a la casa, eh, nos encontramos estas dos botellas de agua bendita, esta sí. es agua bendita y esta es agua sagrada, sí. dice 7 de julio de 1963, entonces nos dio mucha curiosidad el saber por qué había tanta agua bendita aquí, okay. gracias a terceras personas nos enteramos de que había tanta agua bendita en este lugar, porque la utilizaban para trapear con ella, porque decían que aquí había muchos fantasmas, entonces pues ellos se sentían más seguros y pensaban que eh, trapeando con agua bendita las entidades se iban a ir. Sí. Pero realmente no, nunca se fueron, hasta la fecha siguen habitando aquí. Habitan tres entidades. Una es un caballero de negro, está muy alto, trae capa y tiene sombrero de copa. Él habita en toda esta cuadra. Okay. Dos, es una niña que falleció en las escaleras y murió de frío. Y tres, es una señora que falleció justo en la habitación donde estamos ahora. Okay. Uh, esta señora era parte de la servidumbre de la casa y pues ya se creía al final dueña de la casa. Al final no quiso que la llevaran a un doctor, a revisión ni nada y prefirió fallecer aquí. De hecho, no sé si wow. lo noten, pero esta es la habitación más fría de, de toda la casa. Sí. Es, está aquí, aquí es donde falleció. Estas son fotos que ha sacado el público, que así como ustedes vienen, se toman una foto y les han aparecido pues okay, evidencia. ¿no? Ajá, ni una sola de estas fotos nosotros la tomamos. Ya. Entonces los invito a que encuentren a los fantasmas de cada foto. No, pues sí. Sí. Ahí, es, de, de hecho, los mandan en la página de Facebook, ¿no? Sí, de que se... Sí, Ajá. Que yo, No, aquí está. Ahí tenían toda la casa pintada de blanco, ¿no? Allá en la primera. Sí, era es amarillo. amarillo. Era Así le encontramos la casa. Uh, ¿Sabe que No sé, ¿hace cuánto es esa foto? Pero no la uh -huh. hicieron llegar también. Miren, aquí aparece una mujer. Sí, Aquí. Aquí aparece... Sí, es, blanco, sí, sí. Que nosotros no le creíamos, ¿verdad? La yo, pensé chica. Que era, yo pensé que era una, un filtro. Ajá, ya ves que se puso muy de moda eh, los Pero programas nosotros. donde... Y esa la tomaron en un recorrido matutino de una escuela. Así ¿Una, una, una alumna? Ay, le dijeron, ay, que no sé qué. Y la vi y dije, eh, le han puesto un filtro. Uh -huh. Pero, y no la mandaron. A la, a uh -huh. no tengo... la han checado infinidad de veces. Y no tiene filtro Y sí. aquí está Aquí arriba aparece esto ah, es verdad. Sí. Esta es la más impresionante y más clara que tenemos Que es la señora de oh la my casa my La de aquí que se ve, ¿Cómo que ves? Sí. Te lo juro. O sea, ¿a ves? A veces estamos los sí. en la noche en evento Andan recorridos adentro Antes de evitar arriba nos quedamos esperando a la gente en el patio Y se ve, o sea Tú puedes ver y dices ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea o la gente de repente se agarra a correr no, hacia la salida güey. Y es que vi alguien que pasó O sea, es que esta señora se cree dueña de, de esta sí, casa ya, Y anda o sea. Y aquí si se hubo se hay gente que ha salido ¿Cómo se dice cuando les dan convulsión? No? Ah, pues a la señora que le dio convulsión Una señora que pues estaba embarazada Y al día siguiente se fue a aliviar porque... Ya, cuestión nerviosa, ¿no? Pero... Sí, sí, de todo, de todo les ha dado. Pues que Lo que te decía ahorita Lo que ustedes también hacen es Pues sí, tienes que tener un equilibrio muy fuerte sí o sea para poder, son energías para poder ver todo y estar tranquilo Esta pues es la señora, esta allá es Pablito, ahorita les vamos a decir quién es Pablito. Mm -hmm. es una entidad que venía con un muñeco, con un objeto poseído que nos donaron y era bien travieso, hasta la fecha es bien travieso, verdad. se manifiesta por todos lados y hace muchas travesuras, pero ahí se ve la cara, aquí es la casa de al lado y arriba está el caballero ah, de negro. Ajá, ¿Qué sí. Me pasó? Sí, la verdad que pasamos, veíamos esta esa casa está... No, Qué abandonada. No, no, no, no. Sí, pero la taparon toda, nosotros nos podemos ubicar por Sí, el nosotros techo. entramos por <ríe> arriba porque ahí vivía un brujo y antes pasaba pues, un accidente muy grande y, y tiene un buen energía y manifestación. O sea, perdemos. quedarse o sea, ahí en la noche. Que está... Si entras ahí sí. te sientes mal. Sí, sí ajá O sea, energéticamente... Y acá. Solamente eran para... tres personas, aparece la misma señora ahí abajo, al lado. Sí, mira, ahí aparecen los otros, ¿no? Ella mide 1.20, está súper Bueno, nosotros pues aquí hemos visto bastantes cosas, siempre. Entonces, que la gente lo vea es muy importante. Sí, claro, también. para que les crean, para que sí. sepan que sí, en verdad, sucede algo. Y de sí. hecho, lo que nosotros hemos captado, pues no lo exhibimos, porque pues la gente va a decirlo lo captar. No, Ustedes, claro. O sea, sí, exacto. es falso. En cambio, cuando lo capta el público, pues... pues las fotografías post-mortem que adornan las paredes son originales. Verdaderos tesoros de un macabro pasado donde los muertos eran inmortalizados y donde los niños fallecidos siguen inquietando a aquellos que los observan. de cómo les tomaban las fotos porque pues sabemos que el peso muerto es muy muy pesado entonces ocupaban estructuras muy grandes de metal para tomarles las fotos, ahí podemos ver a una llorona las lloronas eran señoras que se rentaban literal para llorarle a los muertos en los velorios porque decían que si les dejabas de llorar aunque fuera un minuto, pues el muerto no iba a descansar, el alma del de, de muerto de descansar en paz. Acá tenemos una foto de una llorona. Esta es una llorona, llorona, llorona. real. Si uh -huh. Estas se rentaban. Sí, para llorarla a los muertos, en lo que los familiares se iban a dormir, a bañarse, a descansar. Okay. Ahí tenemos un angelito. La fotografía de angelitos fue más popular aquí en México, que prácticamente es lo mismo, fotografía post-mortem, pero de niños, como todas las que vemos aquí. Todo lo que está atrás y lo que está aquí, atraen una energía impresionante. Las esas de atrás incluso traen la dedicatoria hacia, pues sí, hacia el muerto. Aquí atrás tenemos un ataúd por si gustan entrar y tomarse una foto. Todo, todo, todo, ha sido donado por la gente Y todo tiene una historia Así como llegan y nos cuentan la historia Así nosotros la contamos al público Y oh. hay otros que simplemente llegan y dicen ¿Sabes qué? Este muñeco me da miedo Te lo dejo, no lo quiero ver más Este es Pablito El niño que aparece en la fotografía de allá Este venía embocado. Este venía eh, Acompañado del espíritu de un niño uh -huh. Este Sí es la foto que les mostramos en la sala. Anterior. Es un muñeco muy antiguo. ¿verdad? De los años 50. ¿sí? El más antiguo que tenemos es este de aquí. Se llama Charles. Tiene 120 años. 30. 130. Años. ¿Cuál es el, el, pa este acá, el payaso? Este Está impresionante. Se podría hacer una película con ese. No, y su historia todavía más. Se supone que a él lo enterraron con su creador. Nadie sabe cómo volvió a aparecer en su casa. Ok. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo así? Es eso, era un señor que se dedicaba a hacer muñecos, o sea, él mismo lo hizo Y lo sepultaron con él porque fue uno de los primeros muñecos que hizo Entonces él le tenía mucho aprecio, mucho cariño a ese payaso Y lo sepultaron con él, pues sí, con el muñeco Y dicen que a los tres días la esposa volvió a encontrar el muñeco en la cama del señor ¿Y cómo llegó a ustedes? Lo compró una persona, bueno, es que el nieto de esa familia que sí. eh, heredó todas esas cosas y no lo quería tener porque le daba miedo. Entonces puso un bazar así como de, de venta de antigüedades y lo compró una persona y a esa persona le empezaron a suceder cosas en su casa. Dice que empezaba a haber sombras y que el payaso se movía y que le abrían las puertas. Sí, le fue lo. muy mal. De hecho, después de dejarlo, el payaso, se, así por más impresionante que suene, el sí. payaso literal se le aventó para que no para que no se fuera o para pues, que se lo Lo llevara. tenía sentado en una vitrina que teníamos antes, estábamos unos por aquí y el payaso, lo, dice, el señor llega y sienta el payaso. Ajá. Entonces nos empieza a contar la historia, no pues que sí pasó tal tal. Dijo no pues muchas gracias se los dejo me retiro. El señor sí, pasa y el payaso se le chasquea. Se sí, regresa. Fue uh -huh. oh, bien impresionante. Pobre hombre salió corriendo. <risa> sí, no aventó y corrió. Por uh -huh. eso ya la nariz está toda tirada. La muerte convive con una colección de muñecos malditos en la última sala. La sensación de miradas penetrantes es constante. Tanto que cualquiera comienza a sentirse incómodo. Son los fantasmas que han poseído diversos objetos. Unos patines de una niña que se llama Sarita. Esta niña la contactamos a través del tablero Ouija y nos dijo cómo falleció, nos dijo cuántos años tenía ¿Y cómo falleció? Falleció en una fábrica abandonada con los patines, o sea, el lugar es enorme y ella pues andaba con su hermano Y ella se tropezó con los patines, se desnucó Y a través de la Ouija nos dijo pues todo eso y hasta nos dijo dónde encontrar los patines y todo Después ya contactamos a los familiares y todo y nos dijeron que el papá muy enojado y pues... Pues sí, o sea, no sabía qué más hacer, y tenía mucho coraje, lo que hizo fue agarrar los patines y aventarlos ahí, y ahí se quedaron, y ahí se quedaron para anabios. siempre. Sí, hasta que nos dijo Sarita, bueno, le decimos Sarita, se llama Sara, sí. nos dijo y nosotros ya los agarramos. Ese cuadro, la señora sigue viva, o sea, la señora todavía vive, pero la sonrisa de ese cuadro, pues no tiene dientes, y en la transmisión se ve como si la señora estuviera sonriendo se ve que sonríe, con unos dientes blancos muy brillantes, y luego vuelve a, a dejar de sonreír Sí. Muy impresionante. en una transmisión que hicieron, no en vivo, sí. todavía está esa transmisión, sí, sí. estos payasos los donó el dueño del hotel Hidalgo, que es la foto que vemos allá arriba el hotel Hidalgo es uno de los hoteles más antiguos de Saltillo, está aquí a dos cuadras eh, en el centro el dueño del hotel los tenía adornando el lobby del hotel pero a la gente le daban mucho miedo Entonces lo que hizo fue que literal los agarró a todos y los aventó a la bodega del hotel Pero en la noche las personas, los huéspedes decían que los veían caminar, que los molestaban entonces, Decían que, que llegaban payasos. y tocaban su puerta Ajá. Porque cuando abrían, veían que el payaso iba caminando Sí, así entonces el dueño del hotel no les creía hasta que mientras pasaban los años pues iba, eran más constantes las quejas Sí. Eh, busca una manera de deshacerse de ellos No los quería tirar porque les tenía mucho cariño Y lo que hace es que decide donarlos al Museo del Horror Todos tenían zapatos, pero podemos ver que sí. ni uno tiene no Eso tienen. es lo más impresionante Que estuvieron 10 años sin moverse O sea, no había manera de que se perdieran los zapatos Y cuando el dueño del hotel los saca, ya no los encuentra Como si realmente hubieran caminado todo ese tiempo el Museo del Horror de los Mortem es mucho más de lo que les he podido presentar en estas imágenes, por lo que los invito a que se atrevan a conocerlo. Esto que tenemos acá son piezas de Puente Moreno, el trenazo de Puente Moreno. Eso sucedió aquí en Saltillo. Fue la segunda peor tragedia de trenes mundialmente conocida. Era un tren de pasajeros que venía de San Luis, de Real de 14, de rezarle a su santo patrono eh, a pedirle bienestar, salud, dinero, etc. Entonces, el, en el tren en el que venían, ya era un tren que se iba a sacar, ya no podía transitar, ya estaba muy viejo. Aparte de que en el tren si sí, por ejemplo en cada vagón le cabían 40 pasajeros, ellos metieron hasta 80, 100 personas, traía un sobrecupo enorme. Al llegar aquí a Saltillo, toman una curva en Puente Moreno, se llama así como La Colonia donde está, que está como a unos 10 minutos de aquí, toman una curva, se descarrila el tren, se cierran los vagones, Hace una explosión tremenda y mueren más de... Bueno, la cifra oficial fueron 300 personas, pero realmente murieron más de mil personas. ¿Cómo crees? Más de mil personas. Así es. Entonces, estas piezas que están aquí nos las donó un buscador de tesoros que se dedicaba antes especialmente a esa área porque ahorita ya como que acordonaron el área donde estaban los vagones y él logró sacar estas piezas del tren. Hoy tenemos más. Tenemos más ¿Sí? pues, cosas. Pero no lo tenemos aquí, ajá. tenemos anillos, Cosas botones, personales. Ajá. tenemos una virgen.